No, del árbol cayó su piel era rosa dorada del sol y al verse en la suerte de todos Pasó cierto tiempo en el mismo lugar Hasta que un buen día La frisa de enero a la orilla llegó, la noche del tiempo, sus horas cumplió y al llegar.